A que la conexión está terrible en María Teresa. Tenemos en lo general buena, eh, buena conectividad, en lo general, pero hay algunos días que realmente son lamentables y hoy es uno de esos. Bueno, esperemos que la cosa fluya lo mejor posible. Eh, Gonzalo, novedades con el transporte público. Contanos primero eh, cómo es el servicio, las características que, de lo que se brinda allí en María Teresa, bueno, y, y la novedad con la incorporación de un nuevo vehículo, ¿no? Bueno, nosotros allá por, creo que en el 2010, 2011, recuerdo eh, que estaba María Cristina Gómez, era presidenta comunal, yo era vicepresidente y, y me acuerdo que hubo una, un, un año de un invierno muy crudo uh -huh. y María Teresa, nosotros siempre decimos que tenemos la particularidad que geográficamente la distribución de la zona urbana, para ser criollo, concreto, es un despelote. Sí, Porque, bien, bien. Eh, realmente es una, tiene una estructura muy rara, muy fea, muy incómoda para la prestación de servicio. Tesa es una zona inundable, uh -huh. se inunda periódicamente. Estos es Avellaneda, Roca, Alvear, Anchorenas y todo eso que donaban, que donaban tierra, como Facundo Cabral dice, donaban ¿Donaron o devolvieron? Pero bueno, sí. Sí. donaron unas tierras que son muy, muy patéticas, un, un bajo muy pronunciado, entonces una zona muy inundable. Entonces la zona urbana se fue organizando hacia las, los lugares que no se inundaba. Claro. Entonces, bueno, vos pasás por la ruta 14 y vos decís, María Teresa, ¿qué, qué ciudad que es? Porque es larga, muy larga. Mm. Pero quizás entrás y en unas partes tiene cuatro cuadras de ancho, claro. ¿no es cierto? Bueno, entonces... Eh. ¿Qué, qué ocasiona esto? Que tenemos muchas distancias. De un, somos una localidad de 4.500 habitantes, pero con mucha, con mucha distancia, mucho recorrido. Entonces ese invierno vi que era muy crudo, veíamos que a las siete y media iban los chicos con plena helada, caminando de un lugar a otro hasta la escuela, que eran como algunos tenían como 15 cuadras. Entonces nos planteamos y largamos un colectivo, eh, eh, un transporte comunal gratuito en el que hacía en ese momento seis eh, recorridos le pusimos subí que te llevo, porque vos al colectivo tenías un recorrido fijo, pero vos lo podías parar en, en la esquina, claro. a mitad de cuadra donde, donde vos eh, quisieses eh, y los seis recorridos varios de ellos coincidían, lo organizamos para que coincida con el ingreso a las diferentes escuelas y con el, el egreso de las escuelas. Bien. Y había un recorrido a media mañana, a las 10 de la mañana, 9 y media, para las personas que tenían que ir al banco, eh, hacer algún trámite, eh, entonces también estaba. Vimos con el tiempo que ese de las 9 y media no funcionaba mucho, el colectivo eh, giraba vacío, entonces se lo retiramos y reforzamos los de la, los horarios escolares que se usan. Muchísimo, Bien. pero mucho. Entonces, bueno, ya teníamos, íbamos por la segunda unidad, estamos hablando de en 12 años más o menos, teníamos dos unidades. Nosotros en María Teresa tenemos un consejo de las infancias. Eh, chicos elegidos democráticamente en cada curso de, eh, al que asisten, desde la eh, Jardín de Infante, la Escuela Especial, la Escuela Primaria, la Escuela Rural de la Barrancosa, y sugieren, nos dan opiniones. Eh, nos plantean más, nos dicen las cosas que están, cosas que están mal, sugieren Una de las sugerencias era que la unidad que teníamos estaba bastante destruida no Estaba rota, uh -huh. los asientos estaban, eh, ya tenían sí, el, eh, el, desgaste, ya estaban muy, el desgaste de los años y el uso, lógicamente Sí, sí, entonces bueno, realmente los chicos eh, tenían toda la razón del mundo Entonces esto fue en noviembre Entonces nos planteamos de cambiar la unidad Y, y bueno, la semana pasada eh, Compramos una unidad nueva para nos, No es cero kilómetro, para nosotros nueva Creo que es do, modelo 2016-2017 En muy buenas condiciones sí. Así que bueno, empezó y como inauguración como una presentación, hicimos unos recorridos con el Consejo de la Infancia, que en definitiva fue su, su idea de, de, de cambiarla. Bien. Y ya, bueno, ¿ya está en funcionamiento? ¿Ya, ya salió a las calles? Ya está en funcionamiento, exacto. Y, y ya te digo, realmente funciona, funciona muy bien. Los chicos que van a la escuela, cuando van o cuando salen de la escuela, lo usan eh, muchísimo. Y bueno, y también el Consejo de la Infancia está participando eh, en, en cómo trabajar con el resto de sus compañeros, de sus compañeras, para el cuidado, para el cuidado de ese, de ese colectivo. Uh -huh. eh, va, va un chofer, va una persona, eh, ahí eh, ante cualquier situación, como un refuerzo por, por una cuestión de seguridad, de, de cuidado. Pero bueno, eh, me parece interesante que se hayan los chicos y las chicas se hayan involucrado en, en, en, este, en el cuidado de la unidad. Bien. ¿Esto se pudo comprar con recursos propios? ¿Cómo, cómo se pudo hacer? Lo hicimos, lo hicimos con recursos pro, recurso propios y también en, en, en, base, en base a esto, eh, también lo que vamos organizando con esta distribución geográfica que tenemos, con... Eh, y, y también fue novedoso en estos días que, eh, bueno, sa salió por diferentes medios con una vinculación con el Ministerio de Ambiente y Climático de la provincia de Santa Fe, nos mandaron, nos mandaron financiamiento, un millón, un millón cien mil pesos, un millón de pesos, eh, para la compra, eh, para fomentar la movilidad sustentable, para la compra de bicicletas. Ah, bien. Nosotros implement <risa> implementamos un sistema en el que compramos bicicletas a muy bajo costo, eh, entonces las entregamos a la venta a muy bajo costo, te puedo asegurar que muy bajo en comparación a lo que está en el mercado, priorizamos a trabajadores, trabajadoras y, y a chicos y a chicas que van a la, a la escuela, entonces los baratas porque compramos en cantidad, eh, lo financiamos en 10 meses sin intereses, eh, una cuota muy accesible. Esa cuota misma que pagan, hoy se, entre, se, se entregan 16 bicicletas, o sea que el mes que viene vamos a tener 16 cuotas que cobramos, claro. más un monto mensual que, de, eh, eh, eh, que aportamos desde la comuna, compramos seis bicicletas más por mes, o bimestralmente, y así vamos aumentando la masa de bicicletas circulando, todas tienen el mismo color, todas tienen el mismo logo dentro del programa, y la verdad que tuvo una repercusión muy, muy interesante dentro dentro del pueblo. Bien. Apareció una, una demanda interesante, digamos, ante esta propuesta. Sí, porque facilita, porque realmente hay muchos trabajadores, trabajadoras, padres que mandan a los chicos a la escuela, que por ahí se les dificulta ir a una... estas cadenas de electrodomésticos donde saben vender bicicleta o a una bicicletería, en donde seguramente debe estar 70, un 80% más caro de, la, de lo que nosotros logramos uh -huh. insertar estas esta bicicletas y imagínate que con una financiación sí, sí, claro. eh, sin interés en un, en un periodo inflacionario como en el que estamos, eh, la verdad que es muy, es muy atractivo y muy, eh, y muy accesible. Eh, entonces, bueno... Yo creo que son todo, todos aportes eh, que vamos que vamos haciendo para tratar de solucionar el, el, este problema que estamos planteando sobre las relativas largas distancias. Obviamente en Venado Tuerto hay muchísimas más distancias en la zona urbana sí, sí. De, de una ciudad. Pero bueno, para nosotros es, es, eh, es significativo y queremos traerle eh, soluciones eh, a, esta, eh, a este problema que es la movilidad dentro de nuestro pueblo. Está muy bien, muy interesante realmente la, la iniciativa y, y, y la cantidad de opciones, digo ¿no? entre el colectivo, las bicicletas, bueno evidentemente eh, el, el vecino tiene y, respuesta en estas cuestiones. Y, y creo que de alguna forma lo que siempre intentamos en, en, en María Teresa, que lo tenemos, lo tenemos presente, eh, de no tener cosas enlatadas, o sea, de, de pensar cada situación para la realidad de nuestro pueblo. Uh -huh. eh, no es muy común que haya un transporte comunal o municipal no. gratuito. Uh -huh. no. Y bueno, lo implementamos y nos sentamos, pensamos el recorrido. El recorrido del colectivo está hecho de tal forma que a nadie le va a pasar a más de tres horas de su casa. Ver. Fue todo un trabajo uh -huh. analizar. ¿Me explico? Sí, sí, Nadie que viva en la zona urbana, si tiene que tomar el colectivo, tiene que caminar como una locura tres cuadras. Uh -huh. La mayoría menos de dos cuadras. Porque hace un recorrido eh, interesante y, bueno, cronometrado para que justamente no haya problema que los chicos, por ejemplo, lleguen sí. tarde, tarde al, eh, al colegio. Entonces... Igual que con el tema de las bicicletas, cuando conseguimos el aporte, el financiamiento del, del ministerio, una de las posibilidades más fácil era, che, pensemos una isla donde se dejan las bicicletas, como hacen en Rosario, entonces sí. la persona la retira, la usa y la deja. Sí, Obviamente pero, que no Que no, tenemos... no sería la misma, no, no, no tendría el mismo efecto, digamos, pensar ese servicio para una ciudad grande que para un pueblo, claramente, digo, ¿no? tal cual, no tenemos el mecanismo de una claro. tarjeta sube, que se destraba la bicicleta, que vos te la llevás. Que sí, te aparte, o te, o caminar, que ten... caminar 6, 7 cuadras, para ir a buscar la bicicleta, ya está, digamos, ¿no? Ya, ya la mitad vos, de Claro, tenías que ir <risas> a buscar la bicicleta o cuántas <risas> islas teníamos que poner. Sí, claro. Eh, entonces, bueno, es, creo, creo que es eso. El desafío es ir pensando en forma permanente cómo eh, yo digo, nosotros somos grandes, eh, grandes copiadores. Estamos en forma permanente eh, sí. mirando, nos gusta viajar a otras comunas, a, otras, a otros municipios eh, y nos gusta ver diferentes iniciativas. Y bueno, a esa es necesario pegarle una ayornada a, a la realidad claro. y, y, y al contexto que tenemos en nuestro pueblo. Totalmente. Gonzalo, estamos en una fecha ya muy especial, sos, una, sos un actor protagónico de la cuestión política en el sur provincial. ¿Cómo estás viendo este cierre de listas en el peronismo, sobre todo, digo, ¿no? Con tan poquitas horas y tan Mirá. pocas definiciones, digo, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Eh, justamente lo estoy, viendo, lo estoy viendo preocupado, muy preocupado. Eh, si bien soy consciente que no es, una, no es una preocupación del ciudadano y de la ciudadana, porque está más en otra cosa y es lógico, la política está muy desprestigiada, está, pero. Creo que nosotros como un, espacio, como un espacio político que estamos al frente de la provincia, que estamos al frente de la nación y que estamos al frente de varias comunas y municipios, eh, no, no me parece un buen escenario. Eh, estas estrategias que tienen diferentes grupos internos de tensionar, tensionar hasta el final para hacerse fuerte en la negociación, me, me, me parece que, que, no tenemos, que deberíamos tener la, a, la adultez política, como para no llegar a, a, estas, a estas cuestiones. Eh, bueno, eh, hoy creo que va a ser definitivo, hay varias, varias reuniones que seguramente eh, va, a, va a salir eh, algo, pero, pero bueno, creo que hubo una gran pérdida de tiempo y, y estamos entregando desde nuestro espacio político mucha, muchas ventajas que no estamos en condiciones de entregar. Uh -huh. eh, entonces, me parece que, bueno, eh, lamentable lamentable eso, y, y a la espera mañana vence eh, la presentación a las 12 de la noche, sí. mañana viernes, vence la presentación de lista Creo que hoy se va, se va a definir, pero bueno, son los problemas que van surgiendo cuando, eh, a ver, yo creo que se hicieron, se hacen muchas cosas y, y, y hay algo que yo tengo y siempre quiero reafirmar y, y, y quiero poner arriba de la mesa el gran trabajo que hizo el gobernador Omar Perotti de eh, recibir una provincia endeudada, de eh, salir de esa deuda, eh, de avanzar mucho con, la, con las obras públicas, de, y si bien quedaron muchas cosas pendientes y, y muy complicadas como la seguridad que no se pudo solucionar, que un gobierno positivo, pero que no estuvimos como para eh, trazar y hablar y construir políticamente. Me parece que en esa eh, todos los actores políticos dentro de nuestro espacio eh, estuvimos, estuvimos fallando. Es lamentable, pero sí. bueno, esa es la realidad. Hoy se van a definir un montón de cosas, espero que sea eh, con el armado de lo más competitivo de lo que más podemos eh, llegar al ciudadano o a la ciudadana, a los que van a, van a ir a, a votar eh, este año, que encima, entre las elecciones sí. provinciales y nacionales, sí. tenemos un montón, son cinco, cinco elecciones, con un despliegue de la política en general, A ver, le perdimos te, perdimos, te perdimos el audio, Gonzalo, a ver si, no sé si pasó algo en tu computadora o es, eh, no lo estamos escuchando, Gonzalo, o si es un tema de, de conexión, vamos a ver si, si, te quedaste sin audio de golpe, Gonzalo, te quedaste mudo, a ver si, si, si tocaste algo por ahí o, o es un tema de conectividad, vamos a ver ahora, a ver si podemos, ahí está, ahora cortó el audio. ahora sí, ahora sí, ¿Qué me, ¿qué me decías? No, eso, que te habíamos perdido el audio, eso te decía, eh, digo, eh, prosperó bueno, esta idea. Eh, pros y, sí, dale. Y, en lo, y en lo local nosotros estamos, bueno, vamos a presentar una, un, una lista con algunas eh, pequeñas modificaciones, pero con un, el mismo equipo de trabajo con el, con el que venimos. Eh, y bueno, y sinceramente no tengo novedad. Nosotros el año, en el 2021, no tuvimos una lista opositora, uh -huh. ni en la interna ni en las generales. Eh, y ahora la verdad te soy sincero, no sé eh, y sinceramente no vi ningún movimiento eh, al día de hoy creería, creería que no hay ninguna lista opositora pero oh, no, no, te lo, no te lo puedo asegurar y, y bueno creo que estamos muy bien trabajando y es más, nosotros ya definimos, definimos algo, ya medio que lo habíamos hecho en el 21, pero ahora va a ser mucho más marcado eh, en María Teresa para la candidatura nuestra, para las propuestas nuestra en lo local, sí. no vamos a hacer campaña política. Ajá. No vamos a hacer campaña política. Y, y es una cosa que lo planteamos y le digo, no, no es inocente, no es incluso, en todo caso, vamos a hacer campaña política de que no hacemos campaña. O sea, vamos a dejar en claro que no queremos hacer campaña política. Que la campaña política está en las diferentes obras y en los diferentes programas, y en los diferentes proyectos, y en las diferentes actividades que se están llevando eh, adelante. Uh -huh. Entonces, todos los vecinos, todas las vecinas de María Teresa, no es una gran ciudad, es un pueblo de 4.500 habitantes, sabe lo que estamos haciendo, eh, trabajamos mucho con la participación ciudadana, con las charlas barriales, con las charlas sectoriales, ya sean en lo económico, ya sea por eh, eh, en, lo, en lo etario. Entonces, bueno, la idea es esa. Está planteado todo lo que hicimos en estos últimos, en estos últimos años. Me, me parece que no, que no es necesario eh, desgastarnos, desgastar al, al pueblo en una, en una campaña, en un contexto uh -huh. de cansancio generalizado de la política y de la campaña. Eh, Gonzalo, ¿prosperó esa idea que tenían los presidentes comunales de armar lista de diputados? ¿Podieron llegar a un acuerdo? Mirá, eh, no había un grupo de presidentes comunales que estábamos nucleados en el foro de presidentes comunales del partido justicialista eh, en el que se planteaba hacer una lista de diputados. Sí. Eh, este este retroceso, nosotros teníamos claro que queríamos competir en esa categoría, ¿no es cierto? Uh -huh. Después liberábamos, quedaban, quedábamos todos liberados a quien apoyábamos en la gobernación, a quien apoyábamos en la senaduría, pero queríamos abroquelarnos ir todos juntos, porque consideramos que los presidentes comunales nunca tuvimos la participación, nunca fuimos los actores políticos que, que, que eh, sinceramente creo que nos merecemos, porque nosotros somos el paragolpe, somos los primeros sensores somos el contacto directo con la gente, que no lo tienen ni los diputados, no lo tienen los senadores, menos los gobernadores, uh -huh. y ni siquiera lo tienen los intendentes. Porque nosotros vamos, tenemos tenemos vamos al almacén, eh, vamos a la farmacia, vamos al club y tenemos el contacto directo, permanente, con, con la gente es muy eh, eh, tiene esa particularidad nosotros si yo digo siempre nosotros no necesitamos focus group sí. como que ahora están de moda sí. los focus group nuestros son, son, son, son cuando a la, la, comer un la, asado la, claro. cuando vamos a tomar un café sí, cuando sí. porque en el, ahí en esas reuniones est están todos están uh -huh. todas la, la, la, los vecinos y las vecinas de de, de nuestro pueblo entonces bueno Creíamos que una, una lista de diputados en la que estuviésemos abroquelados todos los presidentes y presidentas comunales nos daba una oportunidad política de ser actores considerados en, en la política. Este retraso, este retraso mm. que, que hubo de otras definiciones, realmente nos complicó, pero lo que vemos positivo es que muchísimos, muchísimos presidentes y presidentas comunales estamos trabajando en conjunto. Bien. Y, y va a ser muy definitorio lo que pase hoy y mañana vamos a estar nosotros en Santa Fe con nuestras listas locales eh, y, y definiendo qué es lo que hacemos, qué es lo que pedimos, qué es lo que exigimos para eh, pelear por un espacio que nosotros consideramos que nos merecemos. ¿Ya definiste a quién vas a acompañar como precandidato a gobernador? Eh, mira, yo considero que la persona más eh, indicada hoy por hoy en nuestro espacio es Marcelo Lewandowski. Eh, porque, bueno, es, es eh, por, por pragmatismo lo considero muy buena, muy buena persona, pero también eh, ...por pragmatismo es la persona que más mide... Sí. ...la persona más, más reconocida... ...y me, pare, me parece la persona indicada... ...así que si él va como... ...estamos trabajando en forma permanente... ...para apuntalar su, su candidatura... ...hubo muchas idas y vueltas... Sí. Eh, ...hoy, te repito, se va sí. a definir... ...si va a ser candidato... Eh, ...o si no, o si sigue en el, en el Senado... Si es candidato a Marcelo, yo voy a estar con Marcelo. Eh, y si no, voy a estar con una distrital. Eh, o sea, distrital se llama sí. solamente con, con la lista de, de María Teresa, pensando en mi territorio, pensando despegada, despegada, en mi pueblo. Despegada de pertenencias este, provinciales, digamos. en ¿no? la interna. Despegada de pertenencias provinciales, pero nos vamos a juntar con 30, 40, 50, 50 presidentes y presidentas comunales con eh, en, la misma, en la misma situación, en sintonía, como para para escuchar, ver y que se nos considere lo que nosotros ser escuchados. Bien. Que la comunicación en nuestro partido eh, sea de ida y de vuelta. Porque muchas veces pasa, al menos con nosotros, que la comunicación, si bien se necesita un emisor, un receptor y un mensaje, mm. es siempre en la misma dirección. No, queremos que haya, que sea de ida de ida y vuelta. Gonzalo, fuiste muy claro. Te agradecemos por estos minutos y bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Muchísimas gracias, Le mando un fuerte abrazo. Abrazo grande. Ahí estaba Gonzalo Goyechea, el presidente de la comuna de María Teresa, con definiciones muy claras desde la política. Primero contando la experiencia del transporte en la localidad, que es muy interesante. Creo que debe ser de las pocas localidades que tienen un sí, transporte un colectivo. Gratuito.